Ah, entonces ahora cualquier persona se deshace mujer solo con pensarlo. Entonces, güey, pues, ganaron las Olimpiadas, güey. Los veo. Y ni siquiera compitiendo contra mujeres atletas. Los veo haciéndose pasar por mujeres. A ver, toma el bolso. No lo estoy tocando. No, o sea, ni, ni superemos superemos cargar el bolso sin sentirse masculados y después vemos si alguien se hace pasar mujer para ganar las Olimpiadas. Ok. <risa> Piensan rara, raro de una. Y yo lo veo, les digo, es del saludo, porque también, así como no puedes sostener el bolso, saludar a una persona trans es un juego de tronos. Más que llego yo alta, no? Pero es de wow, hola, Ofe y ahí están bailando el robot y en el momento que te dan la mano porque ya deciden, no, yo soy vato ¿eh? ¿No? bueno, está bien, va, business, la mano hay un momento en su mirada que les cae el 20, que soy trans yo, en mi cabeza todo el mundo sabe que soy trans con solo verme de lejos, pero pues hay gente que la neta todavía sigue pensando que yo es escandinavo, alguna no, mamá pero ya que me ven en el momento del saludo, de repente, sus pupilas... ¡fum! Y ahí es que este güey se acaba de percatar. Esta mujer me puede penetrar. Robot descompuesto. Culito apretado.